Mm-hmm. con su gracia y su sangre bendita, ha vencido el Cordero Pascual, el Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra pueblo vacío quedó y la tierra proclama victoria ya no hay muerte hay resurrección el Señor victorioso aparece en el sol con inmenso esplendor hoy y siempre en la Eucaristía, hoy y siempre en la el Señor no hay vención a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección, el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanos, hermanos, feliz Pascua, felices Pascuas de Resurrección. Hoy la Iglesia celebra con gran alegría la fiesta más importante, que es precisamente la fiesta de Cristo Resucitado. Señor, te entiendo. ayer en la noche glorifiquemos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. And yeah, uh... a esta primera lectura cantando el Salmo 117 Este es el día del triunfo del Señor alegría, cantamos todos el canto de aleluya. aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y salvar la liberación a los cautivos. signos voy descubriendo en mi vida que me hacen pensar y creer que Jesús ha resucitado? ¿Cómo puedo animar a otros a emprender esta búsqueda de Jesús resucitado? Jesús murió y resucitó. Jesús está vivo y esta es nuestra fe y nuestra convicción. Y precisamente con esta convicción yo los invito a que piensen en sus seres queridos, que han dejado ya esta tierra ciertamente los recordamos y nos da cierta tristeza que ya no estén con nosotros, pero esta tristeza tiene que ser iluminada con la esperanza de saber que ellos están ya en la presencia de Dios traten de recordar a su ser querido con la mejor sonrisa así cuando estaban en alguna fiesta o convivían o contaban una anécdota o un chiste y se reían, su cara se iluminaba Traten de imaginarse a sus difuntos así, en la presencia de Cristo, felices, eternamente confiados en Él. Y también traten de pensar en los enfermos que en este momento están pasando por momentos de dolor. El dolor, por muy fuerte que sea, tendrá un final. Sea por un analgésico, si es que se encuentra en esta vida, o sea porque la vida se termina, porque hay un límite de dolor que el ser humano puede soportar, pero después de este dolor, Cristo los recibe en su presencia para darles la alegría, la paz completa. Vamos a renovar nuestra fe en Cristo, haciendo las promesas bautismales. Renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Todos sí renuncio. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¡Sí, renuncio! Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor de todo pecado? ¡Sí, sí renuncio. renuncio! ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, sí creo. creo! ¿Creen en Jesucristo, su Hijo Único y Señor Nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, ¿Resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí creo. creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Todos sí, sí creo. creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora Antonio, nuestro sacristán, me traerá el agua para poder bajar y rociar a cada uno de ustedes con esta agua bendita, mientras nosotros cantamos este canto que recuerda nuestro bautismo. Fuente bautismo. De donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación, fuente bautismo, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino salvación. Hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia, fuente bautismo. Salvación, todos formamos la iglesia, todos formamos su reino, fuente bautismal de donde brota la fe. Camino de salvación. Todos los días, en cualquier parte, hay alegrías, hay gozos, hay triunfos, pero lamentablemente en alguna parte del mundo hay elementos de la naturaleza que ocasionan tragedias, hay situaciones de conflictos y precisamente... Pedimos por todas las personas que están pasando en este momento por situaciones difíciles. Todos, Jesús resucitado, escúchanos. Y ahora, cada quien en silencio, tanto los presentes como los que siguen esta transmisión, pueden hacer sus propias peticiones al Señor. Señor Jesucristo, te pedimos que escuches nuestras plegarias y concedas a este pueblo lo que te pide, ya que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.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 alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, su y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid acá.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 Rey vencedora piada.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 Santo, Santo, Santo y Santo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 Cantad al Señor, un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclama día tras día su vida. a todas las naciones. Quienes no hayan podido recibir la comunión sacramental, pueden hacer la comunión espiritual con esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame. Guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Amén. Y ahora quienes celebran algún aniversario matrimonial, algún cumpleaños, pónganse de pie, los que están de fiesta esta semana, para que reciban la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias por estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo, y llénalos de tus bendiciones. Amén. Amén. Oremos. Dios de bondad,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 Ruega, ruega por, por nosotros, nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la, la hora, hora de nuestra, de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale Señor el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, agradezco a todos su presencia durante esta Semana Santa que hemos celebrado con gran alegría desde el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Gracias por acompañarnos durante el Vía Crucis y otros elementos de nuestra fe. Que Dios les bendiga por su presencia, tanto los que han venido físicamente como los que se han unido virtualmente a esta transmisión. Estamos en el tiempo de Pascua. Si la cuaresma duró 40 días, no puede ser más grande el tiempo de preparación que el de Pascua. Por eso la Pascua va a durar 50 días, 50 días de alegría, 50 días de renovar nuestra esperanza en la resurrección y sobre todo de esforzarnos por vivir profundamente el mandamiento del amor. Gracias a todos los que nos han ayudado económicamente para salir adelante con los gastos de la parroquia y también para poder continuar con esta transmisión. Hoy especialmente me dirijo a la cámara para agradecerte a ti que nos has ayudado con tu donativo para que la gente que está en los hospitales, la gente que está en asilos, la gente que no puede salir de casa, la gente que vive en otros países y no hay misa en español, puedan recibir esta transmisión gracias a ti, a tu donativo, a tu esfuerzo, a tu solidaridad y estoy seguro de que Dios te va a bendecir Haciendo que nunca te falte lo necesario, ni material, ni espiritualmente Que Dios te bendiga y gracias por tu generosidad A los niños, como siempre, al final de la Santa Misa En la transmisión del cuento y otro video más para los adultos Gracias también a los que me están siguiendo ya en mi canal de Twitter Que aquí está apareciendo Gracias a los que me están siguiendo también en mis programas de radio tanto en Grupo Fórmula todos los domingos, de todos los días de 2 a 3, y en Grupo Imagen los domingos de 9 a 10 de la mañana. Felices Pascuas. ¿Por qué se dice Felices Pascuas? Por lo que hemos celebrado hoy. Paso de la nada a la creación, Primera Pascua. Paso después del politeísmo, muchos dioses, a un solo Dios con Abraham. Siguiente paso. Paso de la esclavitud a la libertad con Moisés, el paso que incluye la ley, los mandamientos, la conciencia, pero especialmente paso de la gracia, del pecado a la gracia y paso de la muerte a la resurrección. Felices Pascua, Feliz Pascua. Inclinen la cabeza para recibir la bendición solemne. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua Eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Las personas que quieran encender su cirio, que ayer no lo pudieron hacer, que quieran encender su sirio del sirio pascual, podrán pasar una vez que haya terminado la Santa Misa, el cirio estará encendido, y las personas que están en casa y que no hayan podido ir a la iglesia durante este tiempo de Pascua, también pueden traer su cirio para encenderlo del cirio pascual. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, vayan en paz, ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Demos gracias a Dios! Aleluya, aleluya. Que tengan todos feliz domingo. We'll mm -hmm.